Me cante de como me deje pajarito, a pa que martinado baile y te saran de bonito. Quiero que tenga canses de, de que mi cuerpo está vivo. Quiero que tenga canses de, de que mi cuerpo está vivo. Y seguirá vivo, y seguirá vivo. Y seguirá vivo, y seguirá vivo. Y Mis amigos mis amigos del sonido universitaria. De ahí nuestros amigos del sonido y y latino, Ahí para que amigos de 64, y Mario, ahí Margarita. Entonces para que joden nuestros amigos del rumbo en 97, que Quiero que me toque, me acompañe un llamador Quiero que me toque, me acompañe un llamador Acompáñame un cabello, grito y el grito de emoción Contraría toda la gente En la rueda de un guión, tu no muere tu vieja no muere, se la tradición. Es la tradición, es la tradición. Es la tradición, es la tradición. Canta esta campana, ahí que yo. ¡Es rueda! ¡Es para que lo aguante nuestro amigo Alcón, en la paz, vamos. ¡Oye, la vera, ahí el amigo Willy, que lo aguante, hago! ¡Ay, a nuestro amigo Lexandro y el y y el sol para Miguel Alvarado. Le gustan las buenas cumbias a Miguel Alvarado. Ahí está para Tropical Montana una cumbia tradicional que con los tiempos Antología antología vallenata Le cantarle a mi morena, quisiera ser el pajaros y cantarle, a mi morena. ¡Hola, Ahí para que la voz de la Ahí está de sonido del Jeffy, que para que José miguel alvarado discos el jby hasta nueva york cantar para que el a Ahí para el amigo que la goce Mauricio Peralta hasta la colonia doctores cuídate discos del jeppi cuídate discos jeppi Ahí está Mauricio Peralta Allá en la colonia Peralvillo ¿De dónde eres? Ya se me olvidó Mauricio ¿Eres de Peralvillo, no? ¿De la doctores? ¿De dónde eres?